haz todo conmigo cocina conmigo viaja conmigo crea conmigo estudia conmigo todo conmigo bulgogi, carne asada Hola muchachos hoy vamos a cocinar bulgogi la carne de res con la salsa de soya bueno en corea eh, venden la carne por el bulgogi así como delgada pero no con helado pero esa ciudad donde yo vivo acá en Inglaterra no venden este tipo de carne entonces yo compré solo este esa es para como un hot pot, algo así pero es solo la única opción para mí recuerdo, en Colombia tampoco nos venden la carne así, ¿no? Entonces siempre pedía, señor de carnicería, para cortar lo más delgado que puede que pueda cortar. Sí, como es que por bulgogi es muy importante la textura, entonces falta un carne muy delgada. Como así, un poco más gruesa que esto que venden en Corea. Pero, como ya di, es única opción para mí. Entonces, voy a usar esto. No tienes que abrir todo, pero yo quiero abrir. Bueno, ya voy a poner la salsa, los ingredientes como 80 mililitros a 100 mililitros de agua la salsa de soya como 1, 2, 3 cucharadas de salsa de soya aceite de sesamón una cucharada dos cucharadas de jarabe de cocina o una cucharada y muy poco de azúcar como una cucharadita ¿Qué más? Eh, un poco de polvo de jengibre Un poco de pimienta Ajo picado Y mezcla. Bien, voy a dejar la carne en la salsa por más o menos media hora. Mm. Mientras vamos a preparar las verduras. Vamos a preparar las verduras. Cebolla. Y zanahoria. Y cebolla larga está ya preparado, Como yo guardé por el lado y uso cada vez cuando cocino. ¿Qué más? Normalmente yo uso un tipo de hongo. Es muy larga, se llama penny bosot en coreano pero no sé cómo se llama en español Bueno, ya empezamos Pon la carne Vamos a cocinar la carne por un rato, como 2 o tres minutos. Ahora vamos a poner las verduras: Todo, cebolla, zanahoria y cebolla larga. Y así cocina como 3 a 5 minutos. Así sea listo. ¡Me mm, vuelve rico! ya casi voy a esperar un poco más que se seca la sopa o el agua y ya. ya tenemos Bulgogi. Voy a comer con arroz y lechuga. kkakdugi es un tipo de kimchi y cebolla, pickle. uy, parece muy rico. Voy a probar uno. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Muy rico. Bueno. Entonces, como ya voy a comer. Nos vemos con la otra receta. Por ahora, chao, chao. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente video. Te espero. No olvides suscribirte, sígueme, haz todo conmigo.